Usted tiene una cita con la información de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. Noticias Estelar. Con la información veraz, precisa y actualizada. Entrevistas, reporte de los hechos que suceden en la región y el país. Generando una corriente de opinión en favor de la población. Noticias Estelar. A la vanguardia de la información.